Víctor Inverti Ay, ay, ay, ay Sí, sí, sí Sí, sí nos sí. unimos al clamor de eh, del eh, caso Ramón eh, Le mandé a Villalona una fotografía Nuestro amigo Ramón niño, eh, que están y ya creo que vieron, fue, hablaron con con el médico buscaron la, la forma lo limpiaron lo, lo trataron Vamos a llamar a Víctor Vamos, vamos a llamar eh, a Víctor. Pues Sí, podemos llamar a Víctor eh, llamó a Víctor Tíralo, lo tiro yo no, déjame, déjame llamarlo llámalo, Déjame llamarlo eh, El caso Ramón ahí está las personas, voy a, voy a mandarle al máster la fotografía de los, de los números de cuentas y de Paypal para las personas que quieran ayudar con algo. Busquen a Víctor Gray en Instagram. Víctor Gray en Instagram donde él tiene todo sobre ayudar a Ramón, un personaje de San Francisco Macorís que muchas personas lo ven en, en la calle. Y, y la, está pasando por un momento difícil que ni puede caminar, eh, ni puede caminar el, el pobre Ramón. miren a, cómo, a, cómo Ayer, se... ayer estuvimos, eh, Victorino y yo, por el hospital, uh -huh. eh, haciendo varias preguntas, que por qué lo tenían ahí, y uh -huh. nos no atendieron muy bien, y ven el programa, las mujeres del hospital. Saludos a la mujer. Eh, eh, Nos mandan saludos y nos orientaron bien, que era lo que pasaba. Así que nuestro amigo Ramón, que Ramón, es, es un síndrome de Down, es un niño. Sí, sí, sí. No tiene a nadie. Es una persona eh, que está sola en el mundo. Y esto oh. ¡Saludos, Hola, Víctor! Bro. ¿Cómo tú estás? Estamos Vamos en a el a la la aire, nosotros los ¿Cómo tí? tú te sientes? ¿Todo bien? Eh, un poco cansado, eh, pero bien. Eh, estábamos hablando en el aire sobre el caso de Ramón. El, el, el que pedíamos a las personas. Ahí están los números en pantalla las personas que quieren ayudar a los muchachos, que están ayudando a Ramón, para que tú nos hables un poquito sobre sobre lo que ha pasado con, con este personaje de San Francisco de Macorís. Sí, bueno, mira, eh, Ramón es una persona que, eh, aparte de la condición de salud que tiene ahora, es un caso eh, sumamente especial. Eh, Ramón tiene síndrome de Down, eh, es un nacional haitiano, eh, de, eh, sus padres no están aquí ya eh, prácticamente él está solo y se mantenía en, en, en el bravo él duerme, duerme uh -huh. en el bravito en la del bravito ahí lo, lo dejan dormir pero ya nosotros hablamos con con sandy uno de los propietarios del bravo que ya no va a facilitar un, un apartamento entonces uh -huh. nosotros estaremos comprándole cama eh, su, abanico, bueno, básicamente todo uh -huh. lo que él necesite. Eh, mientras puede estar ahí, ya Ramón difícilmente vuelve a, a, a ser el Ramón que nosotros conocíamos. Víctor. que Sí, Néstor. Eh, eh, el médico, fueron al médico ya, ¿qué, qué le dicen sí, do allá? Doctor Lorenzo, eh, muy amable, eh, ya luego le, le, le doy el nombre completo porque ahora mismo no lo recuerdo, lo conocí hoy una excelente persona, él no, no, no estuvo aplicando, del caso de Ramón, eh, hay diferentes casos, entonces por eso ahora mismo estamos aquí en el siglo, uh -huh. eh, que también he recibido un, un excelente trato de, de parte del personal del siglo. Okay. Eh, entonces le estamos haciendo los lo estudios correspondientes para, para ver uh -huh. qué tipo de lefantiasis que él tiene, hay una que se puede operar, otra que no. Uh -huh. eh, si es la que no, eh, vamos a proceder entonces con un tratamiento y unas medias especiales que se ponen para que no siga agrandándose el pie. Uh -huh. Y si es la que sí se puede, eh, entonces ahí sí vamos a proceder con una operación que es la que le va a ayudar a mejorar. Entonces Ramón tiene muchas condiciones que, que para que ustedes entiendan. Ramón, no, nosotros cuando fuimos a recoger al hospital, le llevamos comida, él no quiso la comida. Ramón lo que come es sopita. O sea, no estoy hablando de sopita, de cuando te hace una sopita de, de, uh -huh. de para gripe no, no, no, sopita, Magui, que tú le echas okay. a la comida, se mete una sopita entera, entonces eso le, le, le ha causado también otra serie de, de daños de su cuerpo, o sea, otras complicaciones, y eso también se lo estamos tratando aquí, que eran cosas que nosotros no sabíamos, pero que ya que, que tomamos la iniciativa de de ayudarlo, pues ya estamos haciéndole todo, todas las evaluaciones correspondientes okay. y ver cómo vamos avanzando con este caso. Gracias, Víctor. Las personas tienen el, el, el número de, de cuenta eh, para que puedan ayudar a Ramón y a estos muchachos que están ayudando, a, a, a, porque usted se curó mucho también. Así como usted se curó, usted puede también darle su apoyo y eh, dando... Y, y agradecerte, Génesis, a Néstor también, eh, porque todos somos eh, parte de San Francisco. Yo entiendo que San Francisco es uno de los pueblos más cadivos que tiene la República Dominicana. Eh, ustedes me conocen y saben mi trayectoria. Sí, sí yo sé. Eh, yo siempre trato de ayudar al que puedo. Y siempre, siempre he recibido la mano amiga de todo San Francisco. El que menos yo espero siempre me llama, porque o, o no necesariamente es eh, dinero. Primera vez en mi vida que yo pido dinero para una obra. Porque casi sí. siempre es comida y ropa y cosas eh, puntuales. Sí. Pero eh, al este siempre es un tema muy complicado y complejo. Eh, lo hicimos así y gracias a Dios eh, San Francisco se ha devolver eh, ayudándonos. Así es. Gracias Víctor, gracias a la muchas persona. muchas gracias, muchas gracias a y a, a Félix Juca también que, sí, que, que están unidos, que están unidos con eso. Y la, ahí están los números para que las personas puedan dar su aporte, que va a ayudar a, a Ramón si lo operan y para que él esté en un sitio mejor. Así Ay, muy, yo, muchos tigres que me veían, que le gustaban curarse con él, la foto, la foto y los videos y las cosas ahí en, en el. parte varias personas que, que se molestaron porque fui yo el primero que hice eh, la publicación en Facebook uh -huh. y se molestaron porque yo mencioné eso de la foto y la cosa, pero usted además no puede ser para usted curarse con la gente sí, enferma sí, sí, sí. o algo ah, usted también tiene que aportar. La gente está equivocada con el aporte, que piensa que da más dinero. No, usted puede aportar, hasta hablando con un doctor, con No, no, yo vi un amigo, personas que, vi, que dieron hasta No es dinero. Y primera vez que, que como dijo eh, Víctor, que se está pidiendo dinero así, porque nosotros hemos estado en, en otras ocasiones y, y no se pide dinero, pero ahora, como se trata de un médico, se trata de un centro eh, clínico, clínico eh, están pidiendo dinero, pero todo eso con su factura, llevan una contabilidad. Los muchachos, no me quise enfocar mucho en uh -huh. eso, porque yo estoy preocupado por la salud de Ramón. Y nadie, vamos a ir de, de, de nuestro, desde el programa, damos el apoyo necesario, como siempre, Víctor, eh, las puertas están abiertas para, para seguir ayudando a más personas. Y así como usted, eh, a veces tiene, le puede sobrar hasta 100 pesos o algo, usted comuníquese a los números y a los que pusimos en pantalla para que pueda dar su aporte. Señores, vamos a una pausa y cuando retornemos tenemos más de los osobrosos.